El Frente Unitario de Trabajadores está satisfecho con el alza de 25 dólares al sueldo básico unificado. Sin embargo, aseguran que aún hay temas pendientes que les preocupa. Por eso ratificaron que este 22 de enero habrá una movilización en defensa de los sectores estratégicos. Convocar a una jornada nacional de movilización a los trabajadores del campo y la ciudad, estudiantes y mujeres, para el 19 de enero 2022. En defensa de las áreas estratégicas, propiedad de los ecuatorianos como CNT, empresas eléctricas, empresas petroleras, Banco del Pacífico. No puede ser una antesala para buscar privatizar las empresas estatales. Presidente, si quiere vender la banca, venda su banco. Pero el Banco del Pacífico, que es de los ecuatorianos, tiene rentabilidad. En la rueda de prensa realizada este miércoles, los gremios agrupados en el FUD ratificaron las resoluciones tomadas en la 15 Convención Nacional realizada en Guayaquil, en la que demandan, por ejemplo, el tratamiento y aprobación del Código de Trabajo propuesto por ellos. Exigir a la Asamblea Nacional la calificación, el tratamiento y aprobación del Código Orgánico de Trabajo propuesto por el Frente Unitario de Trabajadores pero ese no es el único tema pendiente. También solicitan el pago de la deuda del Estado con el IES y la salida del ministro de Trabajo. Las resoluciones de la décima quinta convención obedecen que hay otros aspectos que no se han atendido. Está el tema tributario, más impuestos al pueblo ecuatoriano, el tema del presupuesto general del Estado, el tema del IES, el tema de la conflictividad laboral, que en esa línea hemos pedido la salida del de ministro Donoso. Si bien califican como positivo el incremento de 25 dólares al salario básico, creen que no es suficiente, pues deben aún definirse los salarios de las comisiones sectoriales. La decisión de fijar 25 dólares al salario básico unificado, hemos dicho claramente, es positivo, pero no lo suficiente. Tiene que ir acompañado de que el Ministerio del Trabajo discuta el incremento en esa misma línea, en ese mismo porcentaje, referente a las 21 comisiones sectoriales que tienen que ver con trabajadores de la salud, pesqueros, trabajadores artesanos, agricultores, entre otros. Dicen que el objetivo es cerrar la brecha entre el salario básico y el costo de la canasta básica. Entonces requerimos que nuestro país cuente con una política de empleo y segundo con una política General de sueldos y salarios para que permita, primero, cumplir lo que dice la Constitución, y dos, ir cerrando esa brecha entre el salario básico y el costo de la canasta básica familiar, que hoy, evidentemente, hay una diferencia de más de 300 dólares. Adicionalmente, el FUD hizo público su respaldo a una facción de nueve asambleístas de Pachacutic que anunciaron este miércoles su rebeldía ante la coordinación de la bancada. Según el presidente del FUD, estos nueve legisladores sí están respaldando proyectos como el Código Laboral y no están en la línea de afectar al pueblo. Nueve asambleístas de Pachacutic anunciaron este miércoles la creación de un grupo parlamentario que se deslinda de la dirigencia de la bancada en la asamblea a cargo de Rafael Lucero. El grupo de asambleístas que reniegan no solo de la dirigencia, sino también se deslindan de votaciones previas y futuras, está conformado por Joel Abad, Fernando Cabascango, Peter Calo, Salvador Maita, Mireya Pasmiño, Darwin Pereira, Salvador Quispe, Mario Ruiz y Patricia Sánchez. Darwin Pereira, asambleísta, aseguró que esta iniciativa del grupo parlamentario marca sus diferencias con la postura de la reforma tributaria presentada por su expancada. Debindar nuestra responsabilidad respecto de votaciones que se han dado en el pleno que nada tienen que ver con el proyecto político que es de Pachacuti. Nosotros jamás estaremos para votar en medios que perjudiquen al pueblo, que perjudiquen a esa gente que votó por nosotros. Por lo tanto, rechazamos aquella votación de ciertos compañeros que votaron a favor o que con su voto permitieron que la ley económica tributaria hoy sea una realidad. Asimismo, presentan dos iniciativas, una parlamentaria que busca la derogatoria del proyecto de ley económica tributaria y además, por el lado legal, aplicarle una acción de inconstitucionalidad. Este es un bloque que no se va a quedar callado e invitamos a la dirigencia nacional de Pasaputic a que tome las riendas de nuestra organización política. Porque no puede ser que la gente crea que es todo el bloque Pachacuti que está entregado un gobierno que nos está perjudicando tanto. Patricia Sánchez, también parte del grupo parlamentario, añade que se distancian del gobierno de Guillermo Lazo con esta acción. Claramente establecido que el Pachacuti no, no se prestará a ningún tipo de chantaje, a ningún tipo de eh, acuerdo que implique y se importan de los tres populares. Declaramos nuestra autonomía total ante el, el gobierno neoliberal presidido por el presidente Lazo. Es así como el grupo parlamentario se declara con una postura ideológica del lado de la conaie colectivo dirigido por Leónidas y que mantiene una posición radical frente a las decisiones del presidente Guillermo Lazo. Estamos de acuerdo con asambleístas que vienen del extracto, eh, sobre todo popular, no pueden estar dando cobertura a políticas neoliberales, no pueden, dar, no pueden estar dando cobertura a políticas de privatización, no pueden estar dando eh, cobertura a políticas de sumisión al Fondo Monetario Internacional. Tengan dignidad y respondan a la agenda de los pueblos y nacionalidades. Los desacuerdos dentro de Pachacútic se dan semanas después de que la reforma tributaria del Ejecutivo pasara por el Ministerio de la Ley. Son estos mismos legisladores quienes propusieron el archivo del proyecto de esta ley, sin ser la posición oficial de su bancada, y ahora proponen derogar la reforma tributaria. Hasta el cierre de esta edición, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Yori, no se ha pronunciado sobre la creación de este grupo parlamentario ni las desavenencias de la bancada Pachacútic. Tras la confirmación del primer caso de la variante Omicron en Ecuador, la ministra de Salud, Jimena Garzón, aseguró que la situación está controlada y que se activaron los cercos epidemiológicos para dar seguimiento a los pasajeros que compartieron avión con el paciente 1. Nosotros empezamos a monitorear y a hacer vigilancia epidemiológica activa a los pasajeros cuatro filas delante del, del pasajero que resultó contagiado y cuatro filas atrás. Al momento tenemos igual vigilados a los 150 pasajeros. La única persona positiva ha sido el, el, el que se le notificó. Los demás no, no, no han presentado ni síntomas ni han sido positivos tampoco un tercero. El primer contagiado con la variante Omicron en el país es un ingeniero ecuatoriano que viajó a Sudáfrica para cumplir investigaciones de agrocalidad. Regresó el 10 de diciembre pasado. Como sabíamos que venía de un país de acceso restringido, eh, los eh, directivos de la localidad pidieron que permitan a sus tres ingenieros regresar al país. Estos ingenieros llegaban acá con o sin síntomas y se iban 15 días obligatoriamente a estar aislados en un eh, hotel. Para regresar al Ecuador presentó el resultado de una prueba PCR negativa y el carnet de vacunación con dosis completas. Llegan eh, a, a París, se les pide los mismos requisitos, se embarcan París-Panamá eh, y en el vuelo Panamá-Quito eh, uno de los ingenieros empieza con cinco. Esta información se dio en el marco de la comparecencia de la ministra Garzón que acudió a la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional como parte de la fiscalización a la crisis que afronta el sistema hospitalario del país, el abastecimiento de medicamentos en la red pública y la atención que ha dado esta cartera de Estado a la pandemia. Otro dato proporcionado por la titular es que a partir del feriado largo de noviembre hay un repunte de casos estadísticamente significativos sin que esto represente un rebrote a que sí ha habido un incremento de casos en las últimas semanas, no ha habido un aumento sensible de mortalidad. Al momento tenemos 22 muertes en la semana anterior y esta semana tuvimos 10 muertes reportadas. Sobre la variante Omicron, la ministra de Salud señaló que a partir de los estudios realizados se ha detectado que es más contagiosa, pero no más grave.